Con los búnker sigue todo igual, porque hay acá dos cuadras de comedor, hay uno también retirado acá cinco cuadras también. Están muy cerca, están muy cerca. Es como un kiosco que va a comprar, como en cualquier lado, entrar, salir. Está naturalizado que eh, vengan al barrio autos de alta gama a buscar la recaudación del búnker diaria. Está naturalizado que venga la comisaría a buscar la recaudación del búnker, que venga el comando de red eléctrico No ve tanto a los pobres. Ve más ricos. Ve que van en altos autos, en autos de alta gama. Ve hasta ambulancias de hospitales. No solo acá en el barrio, sino en, en... Todo el resto de la sociedad está naturalizada la connivencia y la complicidad de las fuerzas de seguridad, de la policía con el narcotráfico. Yo entiendo que lo hacen, y por lo que he hablado con algunos funcionarios, como una forma simbólica. Desde ese punto de vista no me parece mal, tampoco me parece que vaya a resolver el problema. Si lo que se quiere es demostrar una señal, bueno, puede ser utilizado o no. Creo que el problema, lamentablemente, es mucho más complejo de resolver que ir con una topadora y tirar una pared. Lamentablemente, porque si fuera así... Eh, eh, tendríamos mucho más eh, eh, cerca de solucionarlo. Se contentan mostrando un, un pseudo espectáculo de guerra contra las drogas que, ¿Qué hace, cierra kioscos que se abren inmediatamente a dos cuadras en el mismo lugar este último espectáculo creo muy, muy preocupante de, de meter topadoras para, para demostrar actividad Digo, esto, es, esto es grave porque marca la impotencia estatal porque en el barrio la gente sabe que ese kiosco que no es un búnker a veces un ranchito derrumbado no, no afecta el negocio ya, no, ya se perdió el, la dignidad, se perdió todo este, y uno por ahí no encuentra explicación cómo se pueden llegar a arruinar tanto la vida así